Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Profundidad, este espacio que eh, estamos desarrollando en Teletica.com y que busca analizar con invitados qué es lo más importante que ha ocurrido en nuestro país y en el resto del mundo, por qué, cómo nos impacta, qué trascendencia tiene. En pocas palabras, hablamos de las noticias más relevantes, nos gustaría, a partir de este momento, que usted también nos diga cuál es la noticia que usted considera la más importante de los últimos días. Vamos a tener esta transmisión de Facebook. Usted nos puede seguir y comentar lo que están diciendo las invitadas, así también, por supuesto, dar su opinión al respecto. Procedo a presentar a las distinguidas invitadas de esta tarde. A mi izquierda, Ani Pérez. Ani Pérez es periodista y también es docente universitaria en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Ani, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y muy contenta de estar con tus eh, televidentes, audiencia de Facebook y, y audiencia... Que ahora de hay que ver cómo se le inventa uno un término que... que audiencia no, visual, digamos. <risa> Bien, y también Roxana Morales. Roxana Morales es economista, también es docente universitaria en la Universidad Nacional y también trabaja en el Observatorio Económico. ...y social de esa misma casa de enseñanza e investigación... ...Roxana, muchas gracias por acompañarnos... No, ...muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta... ...como les expliqué, la dinámica es sencilla... ...y quisiéramos también hacer partícipes a nuestras audiencias... ...¿cuál es la noticia más importante de los últimos días... ...tomemos del viernes anterior para acá... ...y por qué... ...vamos a conversar unos 30 minutos... ...y vamos a tratar de tocar unos cuatro cuatro hechos noticiosos... ...Ani, ¿por dónde empezamos?... ¿Cuál cree usted que puede ser noticias noticia más importante? Si me permitís, primero, y, y yo voceo al señor director, porque lo conozco de que estaba empezando en periodismo, me tomes esa, tome esa libertad. Eh, primero expliquémosle en este nuevo espacio que está abriendo teleteca.com a las audiencias, cómo hacemos los periodistas para definir qué fue noticia y qué no. Y lo primero es entender que es una relación entre el medio, el emisor y su tipo de audiencia. Eso significa que puede ser criterios demográficos, pueden ser criterios temáticos. Para un medio, un semanario financiero, una gran noticia puede no serlo en un, en un medio de comunicación regional, local o de tipo popular. Entonces, el criterio de no hay... En general, no pensemos en que hay una sola noticia que le interesa a todo Costa Rica, porque en prensa entendemos que es un mito decir público general, eso no existe, existen audiencias específicas, entonces, eh, hay temas y hay criterios de noticiabilidad que tienen que ver si el hecho sucedió en Costa Rica o nos afecta en Costa Rica, a cuánta gente nos afecta, qué tan cerca está, exacto, proximidad, actualidad, por supuesto, no es igual algo que sucedió hace un año que nos puede estar impactando ahora que algo que sucedió ayer no es igual eh, lo, la, el nivel de conflictividad que puede tener una decisión de gobierno, por ejemplo, o una decisión municipal, tiene que ver también con eh, la relevancia de los personajes involucrados, las consecuencias, eso es el impacto, el interés que produzcan nuestras audiencias, como decíamos, si yo tengo un medio deportivo, la noticia principal de la semana probablemente tendrá que ver con uh, el desempeño de un equipo o una, un cambio de fichas de jugadores, etcétera. En este momento los desplazamientos, el humanismo, hay una serie de criterios. Entonces, independientemente del formato de medio, de la audiencia, esta semana, en realidad yo diría que tenemos dos semanas, eh, como en suspenso sobre esta, esta promesa gubernamental para dar salvamento a gente que está sobreendeudada. Pero tiene que ver entonces, eso fue como el disparador para empezar a conocer los temas sobre el enorme, y aquí está doña Roxana, que nos va a explicar ya como técnica en economía, empezar nosotros en la prensa, eh, en general los periodistas, a interesarnos, a profundizar sobre el tema del enorme sobreendeudamiento de las familias costarricenses, y uno se dice, bueno, hay familias en quiebra. O en sea, estás tomando como elemento una noticia, digamos, que se empezó a generar hace unas tres semanas, como uh -huh. fue el anuncio del plan de salvamento, pero que todavía es noticia hoy por el todas las aristas y el impacto claro. que ha tenido durante las últimas semanas, desde que Exacto. se dio el anuncio. Exacto. Claro ¿Es así? Sí. Es así. Roxana, pues, ¿usted cree que sigue siendo noticia el plan de salvamento? Sí, claro. Yo creo que no, tal vez no solamente el plan de salvamento, sino el contexto, el contexto en que, claro. en que claro. se desarrolla esta noticia. ¿Verdad? Porque hace muchos meses venimos hablando del tema de reactivación económica, uh -huh. ...y uh -huh. que no logra reactivarse la economía, a pesar de que se apliquen políticas monetarias, ¿verdad?, o que se impulsen bajas en tasas de interés, y algunas otras que se han anunciado, pero no se logra reactivar la economía, no se logra reactivar el consumo. Entonces, de ahí eh, surgió el análisis que, de hecho, realizamos desde el observatorio hace, hace un mes, unos días antes de que se anunciara el plan de salvamento, que es precisamente el por qué viene cayendo el consumo y una parte es explicada por ese alto nivel de endeudamiento que tienen las familias costarricenses. Vamos en contexto, ¿ha caído el consumo? Lo que se ha venido es eh, creciendo, pero cada vez a un ritmo menor, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, en estos días también salió una noticia en, en un medio, donde eh, hace un par de años, tres años, el consumo crecía a un ritmo cercano al 5%, y en este momento está en 1,5 por 2%, ¿verdad? La tasa de crecimiento anual, entonces... No es que está reduciéndose el consumo, sino que viene creciendo cada vez, me, cada vez menos. El problema es que se reduzca ya del todo, ¿verdad? Estamos en un proceso de desaceleración. Pero también en algunos medios se mencionaba que este problema surge incluso desde hace muchos años, desde, uh -huh. desde la crisis de 2008-2009, gran parte de las políticas a nivel nacional e internacional fue reducir tasas de interés Exacto. y prácticamente tasas de interés en dólares. Uh -huh. Y... Si nosotros analizamos la serie de, de, de crédito, digamos, eh, la tasa de crecimiento del crédito eh, mes, anual desde 2009 eh, eh, hacia acá, venía creciendo en ese momento hasta un 30%. Crecía en algunas, en algunos rubros, crédito de consumo, créditos eh, incluso de vivienda, crecían a, a tasas de un 15%. En este momento el crédito está creciendo un 0,8%. O sea, ni un punto está creciendo el crédito pero que en aquel momento creció tanto el crédito, las tasas de interés, se, se, digamos, se dio un contexto de tasas de interés bastante bajas en tipo de cambio, que recordemos uh -huh. que también Costa Rica tuvo una un cambio en la política cambiaria desde el 2006, y el tipo de cambio prácticamente estaba invariable, bueno, y la gente asumió el riesgo y comenzó a endeudarse en dólares, y deudas grandes, ¿verdad?, porque también fueron deudas para vivienda, deudas para vehículo, ¿verdad?, son montos grandes, y en ese momento no esperaban, Quizá que las tasas de interés fueran a subir ni que el tipo de cambio fuese a subir. Pero, sin embargo, la gente se siguió endeudando. Eh, ustedes publicaron una nota, creo que ayer o antier, sobre, eh, primero, octubre cerró con más de 500 remates de viviendas o terrenos de deudores que no pudieron pagar. El Semana de la Universidad nos da esta semana el dato de 733 mil expedientes activos de cobro judicial, mm. donde están metidos... Eh, los deudores que son los bancos que, y, y las, los eh, dueños de tarjetas de crédito. Entonces hay un montón de indicadores que nos dicen, eh, vean el dato que precisamente de la UNA, que la familia, la deuda de que tenía una familia en promedio pasó de 4 millones en el 2011 a 8 millones y medio en el 2018. Y bueno, doña Roxana tiene también ahí los datos a nivel individual, por ¿verdad?, por persona, uh -huh. ¿cuáles son? Sí, que nos da algo parecido, ¿verdad?, Ajá. si nosotros toma, tomamos toda la deuda que tienen Ajá. las personas solamente para vivienda y, y créditos de consumo, sí. ¿verdad?, eso nos da que representa en este momento el 37% del Producto Interno Bruto de Costa Rica, es decir, si tomamos toda la producción nacional de este año, lo que equivale al 37%, ese es el tamaño de la deuda de los hogares en este momento. Hace 10 años, 9 años era un 28%, es decir, casi 10 puntos del PIB menos. ¿Qué significa esto? Digamos, para que la gente lo comprenda un poquito mejor. En junio del 2010, cada persona ocupada en el país, en ese momento, debía en promedio 4.300.000 eh, eh, colones. O sea, ese era el, el acumulado uh -huh. de su deuda en ese momento. En junio de 2019, que es el último dato que teníamos disponible, Ahora es, por cada persona ocupada, 9 eh, millones y medio de colones de deuda. Prácticamente creció sí, un 120%. veinte ciento Y el problema que nosotros eh, vemos también es que no solamente que crece la deuda, sino esa composición de la deuda. Exacto. Comenzó a crecer el crédito para consumo, uh -huh. ¿verdad? Y el crédito para vivienda creció, pero a un ritmo menor. Entonces, cada vez se fue distanciando un poco más y ahora el mayor peso lo tiene el crédito para consumo, que además... Es con tasas de interés mucho más elevadas. En ese contexto que estamos hablando, y esto como, digamos, un panorama más claro, aparece ese plan de salvamento. Y yo me he percatado, y quisiera conocer qué piensan ustedes al respecto, el, el gobierno ha estado tratando de explicarlo, me parece, pero algo está pasando en el mensaje o en la forma como se está explicando, o algo está ocurriendo que parece que todavía no se está logrando, el objetivo de por lo menos explicarlo o ¿eh? es pues una percepción mía no eh, yo creo que los costarricenses hemos estado muy atentos desde el principio ah, y los medios yo veo el, el trabajo de los colegas haciendo un verdadero esfuerzo para tratar de traducir en términos sencillos cuál es el impacto que va a tener eso sobre cada familia sobre cada, cada persona empleada eh lo que me parece es que no es que estamos perdidos en la traducción, es que hay un problema en la fuente. En la, en la persona que está emitiendo el mensaje original. En las instituciones, grupos o presidencia o, la, o ¿De las... ¿De claridad del mensaje claro, original? yo preguntaría el día de hoy, a partir de datos de tesorería, de pagaduría nacional, etcétera, cómo se va a oper operativizar todo esto. Y aparentemente no está claro. No, y me parece... Repite, que es decir, en sencillo, yo no sé si está completa la idea a nivel gubernamental. Me parece que todavía no, puesto que no han logrado sistemáticamente explicarlo a, qué, a la ciudadanía. ¿Qué piensa Roxana? A mí me parece que lo que hay es una idea. Una idea, eso me refiero. Un proyecto. Un boceto. Ah, Tal vez, porque el primer día decir? que lo anunciaron se puede resumir en tres líneas, lo recuerdo claramente. Sí, pero uh -huh. no. Y era una idea mucho más compleja que solo entrar en tres líneas. Uh -huh. Sí, y, y, vamos a ver, y, y lo, lo, yo siento que lo que preocupa un poco más es que la gente se ha generado mucha expectativa sobre esto, ¿verdad? Yo Sabemos que hay muchísimas familias que en este momento están pasándola eh, muy mal, ¿verdad? No tienen ingresos, están incluso pasando tarjetas para comprar el diario, o sea. para poder alimentar a sus, a sus hijos, ¿verdad? Y quizá este anuncio les generó una expectativa claro. de que ahora iban a poder ir a un banco público y que iban a solucionarle la vida, ¿verdad? O el otro tema que anduvo también... Eh, mencionándose que si, eh, si yo tengo un salario, ya tengo por deducciones automáticas eh, prácticamente el 100% y no me llega ni un colón, que con la nueva propuesta ahora me van a quedar por lo menos 190 mil libres. Y esto ha generado mucho, eh, digamos, mucha expectativa positiva en algunas en algunas personas, pero yo creo que podría quedarse ahí, sí, claro, ¿verdad? Más Porque que hemos... el, el mensaje no ha sido como muy claro no. y la gente lo ha interpretado, ¿verdad? Ha, ha, eh, se ha prestado para muchas interpretaciones, cuando en realidad es, es, es un proyecto, ¿verdad? Porque el, el gobierno Exacto. no puede llegar y decirle, Banco Nacional, aquí están las normas, aquí están las reglas, tiene que dar un crédito no. de este monto Y ¿no? mucha gente seguro fue al banco el día siguiente del anuncio a preguntar que cómo se hacía, y posiblemente de el banco ¿no? le dijeron, es de aquí hay que esperarse hasta que nosotros también entendamos cómo se hace. Exactamente, porque eso me parece que es, como dice muy bien eh, Roxana, que es economista, fue una idea que han venido trabajando ya a nivel técnico, pero lanzaron la idea... Antes de... Con un nombre de, eh, que desde... Demasiado La vicioso, propaganda entonces. o la comunicación política, como le llaman ahora, eh, era... Muy esperanzador, de, pues, sí. Si no se le puede decir a la, a la gente eh, la palabra salvar en términos financieros, porque la gente se hace todas las ideas que nos decía Roxana, piensa que realmente lo van a salvar. Pues no había eh, intención, y yo creo que no la habrá, de salvar, porque a nadie se le van a condonar las deudas, más bien la persona que va a libe, le van a liberar un poquito de crédito, como se debería ser voluntario, porque si recibe cero, es porque está pagando las deudas, si uh -huh. le empiezan a dar es porque se le van a alargar los plazos y le van a aumentar los créditos uh -huh. entonces la gente malinterpretó, es decir, no no malinterpretó, interpretó lo que significa la La poca información que se le dio si a usted le dice lo voy a salvar, y usted sí. cree bueno, que lo van a salvar. Es, es que hasta Entonces, ese punto son promesas todavía políticas. hay muchas dudas que estoy seguro que ustedes los economistas Técnicas, y sí. las, los que manejan el, la letra técnica, la letra menuda, todavía deben de tener, porque hay muchas lagunas en cuanto a la forma en que se a implementar algunas de esas cosas. Rosa. Sí, claro, porque el proyecto establece algunos lineamientos, pero como conversamos ahora fuera de cámaras, verdad hay una serie... ...de requisitos que tienen que implementarse y eso se decidirá a lo interno de cada banco, es. cuál es la capacidad de prestar, incluso el, el mismo proyecto de ley establece un, un mínimo, no es que cualquiera que tenga un salario o ingreso cero va a poder optar, ni siquiera con este plan de salvamento, ni en este boceto accederían a este tipo de créditos, pero tienen que ser personas asalariadas del sector público o del sector privado, uh -huh. pero además tienen que tener, por lo menos, eh, entiendo, como el 45%, 50% de su salario neto libre. ¿Y o mamá? sea, es como prácticamente uno podría decir, ya hay en los bancos eh, programas para refundición de deudas y ya se está aplicando. Claro, claro Y yo creo cierto, que este sería es algo parecido, porque ya los, ya los bancos lo tienen aplicado. A mí lo que me preocupa más bien es como un proyecto de estos, antes de aplicarse, debería ponerse un límite a esas tasas de interés que hay en el mercado de usura, porque son las personas no solamente endeudadas en el sistema financiero formal, son las que están endeudadas porque compraron electrodomésticos, una pantalla, este, que tienen en, en una deuda con algún prestamista, alguna financiera, que le están cobrando tasas de interés del 80, 90, hasta el 100% o más, Ajá. y entonces llega un banco público y le compra esa, tasa, esa, esa deuda a una tasa de usura, que hasta, incluso uno podría pensar, el banco público le refunde esas deudas, y le compra a esa entidad financiera que le prestó y esa entidad financiera, porque no hemos hablado uh -huh. de, de, de las de de, de los contratos exacto. y eh, cláusulas abusivas, uh -huh. ¿verdad? Porque si tiene que pagar y paga por anticipado, posiblemente tiene que tenga que pagar todos los intereses de todo el plazo. Claro. Algunas financieras lo establecen así. Usted no claro. puede amortizar, paga todas las cuotas, o va adelantando cuotas, uh -huh. o le cobran una multa por pagar anticipado. O sea, hay un montón de aristas que no necesariamente van a ser que la familia encuentre, eh, Venga, digamos, esta salida. Yo el, creo que los primeros tasas de interés hay el, que regularlas. El dato que publicó eh, Teletica.com, creo que ayer o hoy en la mañana, deudas de los costarricenses con casas comerciales limitan el acceso a créditos de FIDEIMAS. o Fideimas. Bueno, le voy a decir Estamos lo que... hablando de sectores vulnerables que no pro, probablemente entre ellos no están asalariados claro. para poder entrar y si, a esto y... Y, y ya están sobreendeudados. Y hay otro tema interesante, que no es la, la, una deuda, me explicaban los técnicos en el tema, que no es casi nunca, es solo con un con un banco, digamos, sino que una deuda ¿Sí? al final, alguien está pues ahogándose en deudas, no solo le debe al Banco X, sino que le debe a los que venden electrodomésticos, Claro y que dan en el sistema de eh, apagos y, el, y perdón ¿y el, gota, el prestamista gota, del barrio y el pre prestamista de gota barrio? gota claro, que al final esos claro. que puede ser mucha plata y que son los intereses mm. más altos el banco no le va a decir ah no a ese gota gota sí le vamos a comprar eh, ahí digamos eh, mm. la composición de la deuda es realmente compleja y además que eso no está registrado en el sistema claro, financiero no está. porque esto sí rescata es en porque este proyecto sí, o incluso hay un proyecto de ley, lo que uh -huh. se anunció fue que se iba a mandar un proyecto de Exacto. ley, el proyecto de ley de la Asamblea Legislativa, que lo que busca es que todas estas eh, comercios eh, o entidades, empresas que brindan crédito, ¿verdad? Uh -huh. No crédito solamente, el sistema... Directamente regulado por, uh -huh. el, por la SUGEF, sino sí. todas estas otras, tengan uh -huh. que reportar al sistema de información crediticia, porque en este momento, estos datos que hablamos de los 9 millones y medio por persona trabajadora endeudada en este momento en promedio, uh -huh. puede ser muchísimo más. Sí. Sí. ¿Verdad? Uh, sí. Porque claro. aquí no estamos contabilizando. Todos esos que no están. Todas esas deudas. Mira, uh -huh. Ya hemos hablado 20 minutos de este tema, aunque parezca mentira, pero y ya yo hemos creo hablado que los invitados del resto más. de la semana van a seguir hablando sobre, sobre el tema. <risas> Ay, oye, porque es gran impacto No, claro, no indudablemente, esos habladores que usted sí. mencionaba al inicio de lo que, que es lo que hace algo noticia, Exacto. esto es una noticia. Hay Exacto. otra noticia que yo creo que ocurrió el viernes anterior, pero creo que sigue siendo noticia, y es la muerte de Eva Morera sí, en claro. Barba de Heredia, una. ...joven de 19 años de edad... ...madre de un pequeñito de 3 años... ...me parece... ...que murió a manos de su expareja... ...Ani, eso es noticia... ...¿por qué es noticia... ...digamos... Eh, ...si ocurren tantos femicidios... ...feminicidios, que es el término correcto... ...pero el código penal está como femicidio... Exacto. ...¿por qué sigue, digamos... ...por qué tenemos que prestarle atención... ...todavía... Uh -huh. ...lo planteo como, como... ...para que me des una explicación... ...técnica periodística... ¿y ...¿por qué es noticia? Bueno... Hay un criterio de volumen de impacto. Estamos hablando, eh, como figura retórica, de la sinéctrica. Es, es la parte por el todo. Eva nos representa a nosotras, que somos la mitad de la población de este país. Estamos hablando de el, un enorme impacto. Y a las hijas de los otros Exactamente. Estamos hablando de, de los los otros. estamos hablando de los huérfanos, estamos hablando de tragedias familiares, estamos hablando de un flagelo en este país. Eh, que se empieza a cubrir, y ahí hay que hacer todo un acto de contrición como, como, como prensa, se empieza, hasta, hasta hace un año se empieza a dar una cobertura sistemática y de contexto. Si ustedes lo notan, en cada, not en cada nota periodística ya ahora se incluye el dato de cuántas llevamos, el dato de los huérfanos, el, varios datos de contexto para... ...para que la audiencia entienda la magnitud del impacto de, eh, de los femicidios en el país. Y que he dicho por aportar el dato de que se le dice femicidio... ...porque así está incorporado en la ley de violencia este, correspondiente. Yo vi algunas cosas que quería compartir con ustedes. De hecho, en teletica.com se puede hacer una nota que se pregunta... ...que por qué mucha gente, horas o días después del hecho, señalaban directamente que Eva era prácticamente la culpable del desenlace de esa oportunidad, porque señalaban, hacían una comparación diciendo, es que andaba eh, con esta persona que tiene este perfil, de al final de si se mete con una persona así, lo que va a pasar es lo que pasó. Prácticamente diciendo, de ahí, eso era lo que iba a pasar si se andaba con un chata o con una pinta, como se dice popularmente. Esto indirectamente, Ani, yo creo que los medios se han cuidado de que esto no ocurra, pero... ¿Se da siempre en las redes sociales ese tipo de mensajes? Ha habido una, una línea investigativa, sobre todo en Estados Unidos, del impacto que tiene la, el efecto de reverberación de este tipo de noticias sobre eh, la sociedad, veamos, en los pequeños grupos. Y se ha comprobado que eh, las, hacerle un gran eco o caja de resonancia a los temas de tiroteos masivos, uh -huh. suicidios, y femicidios, eh, causa un efecto de alta probabilidad de réplica. Entonces, eh, eso cuando eran solo los medios. Uh -huh. Desde hace 10 años tenemos redes la mayor sociales. caja de reverberación que existe, que son las múltiples redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que la prensa una, una, asuma una actitud de contención, pero las redes sociales son ríos de que parte la opinión en este caso en particular de Eva, la partió en dos a partir de que la misma gente empezó a reproducir el comentario de un pariente involucrado con el indiciado. Uh -huh. y, y se partió entonces en dos y luego vemos unos días después un intento de réplica, un, una agresión a una mujer que está en este momento hospitalizada, creo, no muerto, gracias a Dios. Eh, ¿Por qué? Porque se, se exacerban los, los ánimos. ¿Qué se puede hacer eso? No se puede censurar, en este país no hay censura previa y tampoco podemos meternos a decirle a, la, a los dueños de Facebook cuando aparezca esta palabra o esta persona, elimínela, Es decir, eso, eso no funciona así. La única forma es con programas como estos decirle a la gente el efecto que puede tener esa, ese tomar partido a partir de ninguna información. Nuestra tarea, darle más información a la gente para que entienda el flagelo, para que entienda el trabajo que hay que hacer sobre la masculinidad. Roxana, ¿qué piensa usted como consumidora de noticias acerca de este, de este punto, de este tema? Bueno, es, en realidad uno, uno se siente a veces como impotente, ¿verdad? Que, que pasen estas cosas y que tantas mujeres sufren violencia eh, y hay hombres, ¿verdad?, que también sufren violencia dentro de sus hogares, pero para nadie es un secreto que la mayoría son mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Y es tan lamentable porque... Por lo general siempre termina, eh, digamos, la víctima termina siendo la culpable, ¿verdad? La sociedad termina victimizando a la mujer, ¿verdad? Si hay violación, por ejemplo, o sea, porque, porque andaba, andaba senago, muy corta, porque andaba Porque, andaba, chuchito, en noche, porque, porque andaba, sola, andaba en la noche, si la atacan en la noche es porque andaba en la noche, en un lugar con, donde no debería andar de noche. Y, y justificamos todos este tipo de violencias, ¿verdad? Y entonces a veces uno ve en las redes sociales, es donde más se polariza este este tema, ¿Verdad? Entonces uno ve comentarios de este tipo que uno dice, o sea, en, en realidad esto todavía está pasando, ¿verdad? Uno, uno pensaría que ya la sociedad costarricense ha venido avanzando mucho. En Costa Rica tenemos muchas leyes, muchas normas para proteger, eh, se, se incluye la educación en el en, desde la primaria, pero seguimos en una sociedad muy machista, o sea, muy machista y en este tema los feminicidios igual, ¿verdad? ya comentaba usted ahorita, días después. La, la, el responsable por andar con una persona así, no dicen el responsable porque él tiene que agredir a una persona que además es la madre de su hijo, ¿verdad? Más bien a la víctima se le condena por ser mujer, entonces yo creo que eso más que, eh, vamos a ver, uno se lamenta pero sí, yo creo que falta mucho tema de educación uh -huh. dentro de las familias y nosotros como mujeres tenemos un papel muy importante, ¿Y porque que... nosotros reproducimos ese machismo. Y esa reproducción definitivamente no puede venir de los medios de prensa profesional. Es decir, la reproducción de, un, de una masculinidad o una visión de, de un macho eh, agresivo, violento, que solo privilegia el aspecto físico y demás, no puede venir... Jamás de nosotros, es decir, de los periodistas y de los medios de comunicación. Eso, eso nos puede llevar al siguiente gran tema de esta semana que tiene que ver con fútbol, en el sentido de eh, las imágenes que proyectamos durante los partidos, el lenguaje que usamos en los comentarios, el lenguaje que usamos en el lenguaje escrito, la forma de titulación es inaceptable, debemos ser parte de una gran campaña haciendo un periodismo ético para que ahí sí abonar, poner el granito de arena en la construcción de una nueva sociedad donde, donde la gente se le encienda la lucecita como con el tema de la desinformación de decir, mmm, esto mejor no lo comparto, esto es peligroso compartir. Pero claro. eso solo viene por el ejemplo, y el ejemplo de buena voluntad lo podemos hacer los periodistas y los medios. Hablemos de fútbol antes de ir terminando, Ani porque... Cuando usted habla los conceptos de audiencia y... Los criterios de noticiabilidad. La, la, la idea de qué es noticia y qué no es noticia, en el deporte hay noticia, evidentemente. Sí, y, y en el deporte no necesariamente tiene que ver porque tengamos un interés especial por un deporte en específico. Es el impacto que tenga el in sobre la gente, la cantidad de audiencia que está interesada en el tema. Es mucho más interesante para muchísimos más costarricenses un tema relacionado con el fútbol que un tema relacionado con el ajedrez, por la cantidad de, de personas involucradas y también por el impacto que tiene. Por eso, eh, en este país, sigamos el fútbol o no lo sigamos, fue noticia eh, la, la, el desempeño del Deportivo Saprissa la semana pasada. Eh, y el desempeño de anoche, para bien, por resultados, pero para mal, la gente estaba pendiente de eso. Es un tema que interesa a mucha gente. Sobre todo Ocupó el, el, la semana pasada. La semana pasada fue más noticia, me parece. Fue claro, un... pero okay, pero oh, veámoslo de nuevo con respecto de la labor educativa y formativa de los medios. Durante 50 años las portadas de los periódicos del lunes llevaban fútbol. Uh -huh. Lo que había sucedido ¿Sí Es el momento de cambiar Y si es una gran atleta Una mujer la que gana Merece la portada digital Merece la portada del noticiero Merece la portada de todo eh, Son los pequeños cambios que, que son grandes en realidad Y que se necesita eh, sacudir Pero el no lo el sentiste palo, tal ¿verdad? vez con Andrea Vargas Eso, no lo sintieron tal vez con Andrea Que los medios poco poco, le, le dieron es, Mucha más yo, pelota a Andrea los medios le han dado y me gustaría escuchar y, y por, bueno, a Yocasta, por y Yocasta, ejemplo. Yocasta, eso te iba a decir. Eh, en la cobertura, sobre todo aquí, eh, he visto mucho más eh, eh, más acelerado el cambio en algunos aspectos de cobertura sobre el, el, el fútbol eh, y otras disciplinas. Pero Roxana, ¿qué piensas? Pues no sé qué ve, que cómo lo ve Roxana desde afuera. Y desde que, la economía. Claro, sí, no, claro. no. Y es que para eso está aquí también para por aportar eso. desde su visión particular. Bueno, que es interesante porque desde la economía prácticamente el enfoque es eh, yo reproduzco lo que vende, Ajá. ¿verdad? Y entonces se ha centrado la atención en lo que más vende. Pero podemos hacer que se venda más algo si lo comenzamos a proyectar. Claro, uh -huh. Entonces ahí es donde yo creo que se ha hecho una labor importante sí. que si hay personas que están destacando en el país, porque es solo fútbol, ¿verdad? Uh -huh. Costa Rica no es solo fútbol, tenemos muchos atletas, muchos deportes, incluso muchas mujeres que están participando y a veces por ser hombre o mujer le dan prioridad a los hombres ¿verdad? y las mujeres están desempeñando un rol importante en el deporte a nivel nacional yo creo que los medios visibilizándolos también hacen Exacto. que nosotros como consumidores comencemos a interesarnos más por esto yo creo uh -huh. que se ha venido avanzando un poco pero, pero sí, si bien? los me medios más, más en rápido? agenda eso es lo que vos estás planteando Ajá, si más los vez? medios lo, más en lo ¿Sí? ponemos más en agenda ¿Sí? al final se convierte en en lo que es es decir, no no es inflemos para dar la prioridad a un tema, es otorguémosle a la mitad de la población, en este caso, la relevancia, la, la preeminencia que merece, en fútbol, en deporte o en cualquier otro ámbito. Claro, lo que pasa es que yo, y comprendo perfectamente, el, el, creo que el, en el caso de Que Roxana esté aquí es maravilloso, claro. porque somos dos mujeres invitadas claro. y eso está muy bien, pero no es la norma en... Claro lamentablemente, en debería ser la norma en traer más y más expertas en absolutamente todos los espacios de opinión y todos los espacios eh, periodísticos de este país, sin claro. embargo no lo es. Ahora bien, desde el punto de vista del periodismo también yo me planteo que en el caso del fútbol es un fenómeno va más allá de lo deportivo, es un fenómeno... Es una industria. Es una industria y es un fenómeno industria. social, Ani, también eh, no, no podríamos limitarlo solo a una industria, no, o sea, lo que quiero decir supuesto, es que pero es, es un industria. punto, está, yo creo que para los que vivimos en esta parte del mundo y aquella también. En aquella hay otros deportes que uno dice tal vez... Bueno, el el, el críquete, el, críquet, el continente en, indio, en esa, claro, pensado pero, como continente, pero, pero, pero monstruosamente quiero grande. decir, eh, el, tan, el fútbol en esta parte del mundo y los demás deportes, sí. creo que eso comprende también con los criterios que vos sí, mencionabas de sí, noticias. Estamos de acuerdo. Si afecta, si es del interés o si digamos es una mayoría la que está súper interesada en cómo quedó el partido de esa prisa ayer. Caramba, es inevitable también no mencionar supuesto, o no, no dar, pero digamos... Pero no, no hay comparación entre un clásico local no, no. y la medalla de Andrea. Una medalla internacional. Pues es una medalla, es, es una, una, medalla, medalla. Es una es decir, medalla. Ahí hay, los criterios están clarísimos, a quién había que levantar y aplaudir o lo que fuera que ya, hacer. Ya don Víctor me está diciendo que nos pasamos de tiempo, de verdad les agradezco a ambas y ojalá que no sea la... Última. única vez que uh -huh. estén por acá sino que es un ejercicio que vamos a seguir haciendo con frecuencia y espero algún día tener la posibilidad nuevamente y el gusto de conversar con ustedes, gracias a ambas Muchas gracias a, Muchas gracias a, a Muchas todos. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos al programa Gracias a ustedes, Dios primero, los esperamos la próxima semana Hasta entonces